tal como hacía referencia a esta nota que acabamos de ver, cómo Bolivia se viene proyectando en la región, cuál ha sido el crecimiento, los avances que ha tenido en estos eh, casi 13 años de gobierno del presidente Evo Morales. Y para hablar de este tema, hemos invitado al diputado Franklin Flores para hablar acerca de cuánto ha avanzado nuestro país cuáles han sido los logros de este año y de estos casi 13 años de gobierno diputado buenos días Bien, Diego, ¿cómo estás hermano? te gusto. Un día hablemos acerca de eh, los logros que hemos tenido como país es decir, somos de los países con las economías más sólidas de la región hemos sido campeones en la economía sudamericana eh, un panorama distinto al que veíamos 14, 15 años atrás bueno, definitivamente el día de ayer hacía una evaluación, en todo caso antes de ayer el hermano presidente Evo Morales conjuntamente con el hermano vicepresidente allá en el trópico de Cochabamba y donde han manifestado justamente 10 aspectos importantes con 10 puntos resumidos. Uno de los aspectos fundamentales como número uno había planteado el crecimiento económico en Bolivia, que no hemos bajado del 4% el crecimiento económico más alto de la región. La región. Fíjese, eh, creo Bolivia ha crecido el el 2016 4,3%, 2017 4,2%, 2018 4,5%. 2019 se piensa que ser 4,3% y es uno de los más altos. Bolivia sigue creciendo econó económicamente al margen del precio del barril del petróleo, al margen de, eh, bueno, de muchas inclemencias económicas o crisis económicas que vive en la, los países de la región. Bolivia sigue potenciándose. Claro, porque antes eh, decían que si en Estados Unidos estornudaban o si la economía estadounidense estornudaba, nosotros nos internaban de neumonía. Es más o menos lo que pasa en el Brasil, lo que pasa en la Argentina, economías que dependen mucho del mercado financiero internacional, que está en una crisis por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y vemos los resultados, profundas crisis, y nosotros seguimos estables. Bueno, absolutamente, y bueno, el día de ayer había una, una evaluación, ¿no? el mercado interno, mercado externo, la redistribución de nuestros recursos, que la plata que se genera se distribuye a todas y todos los ciudadanos, y bueno, se invierte en el mercado interno, por ejemplo, gas a domicilio, es inversión interna. Y el compañero que consume gas también invierte, paga y bueno, nuestra economía crece. ¿no? Y así sucesivamente. Otro de los aspectos importantes es el, el, el crecimiento en el Producto Interno Bruto. Subió a 40, millones, 40 mil millones de dólares. Lo, durante los 175 años de, de la vida... Uh, ...del Estado boliviano o de la República de Bolivia... Eh, ...creció el Producto Interno Bruto... ...alcanzó a 9 mil millones de dólares. ¿En 2005 era eso? Eh, hasta el 2005. De 2005 al 2018... ...hemos crecido a cuaren, 40 mil millones de dólares. Casi 31 millones de dólares hemos generado... En, estos, eh, ...en este tiempo de 2005 a 2018. Un crecimiento importante... ...un crecimiento que definitivamente... ¿Cuánto veces en, más de en, lo que era? Cuatro veces cuatro veces. Pero claro, un gobierno que planifica, un gobierno que visiona, un gobierno que piensa en el país, que piensa en trabajo, en desarrollo, cosa que antes no ha sucedido. Un gobierno que ya no se lleva la plata al bolsillo, ya no se, no se lleva la plata a sus cuentas privadas de los, de los ministros o, qué sé yo, a, a autoridades administradores de Estado. Ahora, un gobierno que prevé y además precautería la economía boliviana. Fíjese, el, el, el, el otro aspecto era el aumento del del ahorro interno, los depósitos crecieron de 29 mil millones en 2005 a 174 mil 953 millones, de 29 mil millones a 174 mil millones. Antes, obviamente, la, la gente, los depósitos en los bancos solamente tenía 29 mil millones. Ahora, los, los depósitos bancarios están en 174 millones. De, ...de bolivianos, el año 2018. Creo que es uno de los aspectos importantes. Ahora la gente cree ¿no? eh, en más ganancia y depositar a los bancos. ¿Cree tiene la posibilidad? Además de eso, además de eso. Y creo que eso ya um, siente musculatura al Estado boliviano. Ahora, eh, el cuarto elemento era las nuevas reservas de hidrocarburos. Las nuevas reservas de hidrocarburos, este, este último dato... Bueno, la oposición reclamaba y decía que Bolivia no tenía reservas gasíferas y nosotros hemos demostrado con papeles, documentos, estudios científicos, técnicos que se ha hecho que Bolivia cuenta con 10 TCFs, equivalente a 70 mil millones de dólares. 10 TCFs de reserva de gas. ¿Y para cuántos años se prevé? Para 15 años de vida. O sea, de aquí a 15 años está garantizado nuestra economía con 70 mil millones con las reservas de gas que tenemos hasta la fecha. Ahora, otro de los aspectos, el quinto elemento, la producción de etanol, impacto en la economía boliviana. Bueno, este gobierno, ¿no? con un gobierno de decisiones, de decisiones digo yo, porque eh, son criterios del presidente Evo Morales que se impone, eh, por ejemplo, en esta producción de etanol convertir de alcohol en gasolina, ¿no? Producción en, en más incremento de la caña de azúcar, más empleo e invertir y invertir eso. el sector privado estamos eh, hablando? Además de eso, del sector privado, sector público. No solamente eso, no hablamos solamente de gasolina, también del diésel, ¿no? Que eh, de la soya en aceite, del aceite en, en diésel. ¿Pero cuánto a, había ayudado... Eh, eh, esto, disminución de la subvención de bolivianos, 143 millones de bolivianos año. Así vamos a ahorrar con la, la implementación de esta política, política educativa del Estado boliviano. Y además que se va a generar, como bien decía... Eh, empleos en el sector privado, es decir, toda la industria, la cadena productiva en torno a la caña de azúcar va a crecer en el país. Absolutamente. Decíamos inclusive los datos que manejaba el Ministerio de Hidrocarburos cuando vino a la Asamblea Legislativa. Generación de empleos, 27 mil nuevos empleos. Empleos directos, empleos indirectos. Mayores ingresos en inversión privada. ¿Cuánto invertirían los, los privados? En 1.600 millones de dólares. Es un compromiso que ha hecho el sector cañero cuando se han sostenido reuniones con el presidente Evo Morales. Y además, inversión privada, eh, mayores ingresos para IFB en 2019, de por lo menos 358 millones de bolivianos. Entonces, creo que este, este tema de la aplicación, de la implementación de los combustibles eh, más amigables con el medio ambiente, ha sido absolutamente importante. Dejar de lado los combustibles fósiles y renovar con combustibles que... Los biocombustibles, que es hacia donde camina el mundo. Exacto, exacto. Entonces, es uno de los aspectos que también el, el hermano vicepresidente el día de ayer manifestaba. Y en La Paz, y como diputado paseño, nosotros estamos obligados inclusive a implementar políticas de siembra de la caña. La Paz tiene su ingenio de a una Ventura, que también produce alcohol, por cierto, al margen de producir eh, azúcar, no alcohol. Ahora requerimos mayores hectáreas de producción, ¿no? porque todavía no estamos alcanzando al tope de producción en el departamento de La Paz. Ahora, inclusive, el gobierno nacional del presidente Evo Morales ha pensado para llegar al norte de La Paz en caminos asfaltados, caminos asfaltados. ¿no? desde Caranavi hasta Ruronavaque, de Rurinavake, el puente que une el del río Benis, Ruronavaque, eh, San Buenaventura y ese puente ya está concluido al 100%, la última inspección que hacíamos por ejemplo nosotros ya estaba concluido ese puente, solamente falta inaugurar, luminarias y así se inaugura ese puente, ¿y cuánto beneficia eso? El movimiento en San Buenaventura y en el departamento de La Paz, que lamentablemente, bueno, el tema del asfalto, o sea, eh, bueno, la empresa abandonó, pero ya el gobierno nuevamente está impulsando para la construcción de la nueva empresa. Con eso se impulsa y despeja vuelo. ¿Y cuánta generación de a emplear para los paseños ¿Cuántos compañeros cañeros? Ahora, la redistribución de las tierras del norte de La Paz, que es una de las políticas que también ha adoptado nuestro gobierno. Y, creo que ese tema de la política de la implementación de los biocombustibles crece, pero también en nuestro departamento. Otro de los aspectos ha sido la industrialización del litio. Ese, bueno, antes del litio lo han regalado a los chilenos. De eso justamente habíamos tenido problemas con el tema de Kiborax con el señor Carlos Mesa. Ese, todo se lo han regalado a los chilenos y los chilenos se, se, se lo explotaban eh, nuestro, nuestro litio. Y bueno, estaba pensado así. Hemos recuperado, ahora hemos implementado hemos invertido. El gobierno nacional ha invertido en cloruro de potasio casi 745 millones de dólares. Eh, y esa... Una, solamente una de las partes, vamos a explicar, el, por ejemplo, el, eh, eh, hablaban de la producción de 300 a 400 mil baterías de litio, eso es fundamentalmente. Es uno de los aspectos, inclusive de las muchas, de las seis elementos que se va a trabajar en eso, baterías de litio, mayor duración, autos electrónicos, etc. Ya tenemos un convenio firmado con Alemania, y hay políticas y no estamos hablando de sueños estamos hecho, hablando de hechos concretos reales que está pasando en Bolivia ahora la baja uh, deuda externa bueno Cuidado, si... sobre ese tema de la deuda externa eh, en reiteradas ocasiones se ha escuchado que la deuda externa de Bolivia ha crecido de manera exorbitante es decir que realmente debemos mucho dinero y que no tendríamos capacidad de pagarlo de hecho desde el año 2008 recuerdo leer Twitters de eh, Samuel Doria Medina hablando de que la economía del país estaba en, una, en un gran debacle, que venía la crisis. Diez años después sigo esperando eso, pero hablan respecto a la deuda, que es, ha crecido demasiado. Ha crecido la deuda, pero también ha crecido nuestro capital. Ayer el hermano vicepresidente explicaba ¿no muy facilito si una persona tiene un capital de mil bolivianos, decía, ¿no? su deuda era 500, 500 bolivianos. O sea, el 50% de su capital era deuda. Ahora, el ciudadano, ese ciudadano que tiene mil, ya tiene 4.000 de capital. Pero su deuda ha subido a 900 bolivianos, de 500 a 900. Pero ya su capital ya no, ya no es poco, su capital ha crecido a 4.000 en porcentajes, ¿cuánto es? 23%. Antes, ¿cuánto era el porcentaje de deuda? Eh, de deuda, el 50%. Del 50% hemos rebajado el porcentaje de deuda al 23%. Es un país solvente, un país que es sujeto de crédito. Antes, inclusive, el, el país estaba en la lista roja. Los países rojos, en la lista roja que no, tenían, que no podían prestarse el, el, del banco. Si pasa del 50%, bueno... Ya no, tiene, ya no es sujeto de crédito. Es como un, una, un, como un banquero. Cuando usted va a prestarse al banco, te dice, primero pregunta, ¿con qué vas a pagar? ¿De dónde vas a pagar? ¿Eres solvente o no eres solvente? ¿Cuánto de capital tienes? ¿Qué no hay, ¿Con qué garantizas tu deuda? Y bueno, si vos muestras los documentos y eres sujeto de crédito, te presta el banco. Y si no eres sujeto de crédito, pues, señor, no te puedo prestar. Dice eso finalmente te presta hasta, hasta, hasta este punto. Luego ya no tienes más. Pero claro, como Bolivia... Ya, ya es sujeto de crédito, tiene su capital, tiene su dinero, tiene su, su plata, entonces los, los organismos internacionales, los bancos internacionales, pueden prestar. Ahora, ¿para qué? Eso es la otra diferencia. ¿Para qué nos prestamos ahora? ¿Para qué se presta el Estado? Inversión. Antes, ¿para qué se prestaba? Para sueldos, para aguinaldos. ¿no? Ahora ya se presta para inversión, caminos, carreteros, empresas públicas. Por ejemplo, el teleférico. Se nos han prestado para el teleférico. Y entiendo yo que el teleférico ya está pagando su deuda. Paga su deuda y sigue generando recursos para el Estado boliviano y a un capital aparte. Ya casi 200 millones de personas se han trasladado en Pero, el teleférico. imagínense Entonces, ahora se presta para inversiones. ¿no? dobles vías, caminos que conectan departamentos, provincias, sectores productivos sectores que mueven la economía bueno, para eso nos prestamos y ya no estamos como endeudados no, solamente por sueldos y salarios bueno, otro de los aspectos importantes eh, el presidente manejado, el octavo incremento de la energía renovable Bolivia, en nuestro gobierno nacional ha impulsado la implementación de plantas eólicas y geotérmicas o también yo diría inclusive las plantas hidroeléctricas que muy poco el, el, el, los gobiernos de derecha han pensado en eso nosotros por ejemplo en la paz hemos, plen, hemos pensado en una planta minillas una planta hidroeléctrica que vamos a generar energía eléctrica del impulso del agua de las represas y esa represas que no solamente bueno servirá pues eh, para solamente generar energía eléctrica servirá para consumo o, o otros aspectos de riego no sé qué sé yo pero se genera a partir de ahí ahora hemos hemos eólicas eh, en plantas eólicas hemos construido ¿no? con, claro, con turbinas, claro, con turbinas que generen energía eléctrica. Que veíamos en películas, no, películas. Eso. Obviamente, pero el Estado boliviano ha pensado en eso y está pensando en eso. Con eso abastece la soberanía en energía eléctrica y, bueno, ya trabaja para exportar energía eléctrica, inclusive. Antes no teníamos capacidad de exportar no teníamos capacidad de exportar energía eléctrica. Apenas abastecíamos el consumo interno del Estado de León Y eso es todavía había un cierto déficit. ¿no? Ahora ya no, nos sobre energía eléctrica y también estamos pensando en exportar y vender esa energía eléctrica. Entonces creo que uno de los aspectos importantes ¿no, uh, que se manifiesta ahora. Bueno, de hecho en el primer trimestre del 2019 se tiene previsto ya empezar a vender energía eléctrica a la provincia de, del norte argentino, a la provincia de Salta. Entonces ah. ya... Es algo que era impensable antes. Ah, absolutamente. estamos inclusive pensando llegar a, a producir a 3.000 eh, megavatios ya a corto tiempo. no Y bueno, el consumo boliviano no llega ni a 2.000 megavatios. ¿no? no llega ni a 2.000 megavatios. Entonces creo que es uno de los aspectos importantes que el presidente ha pensado. El, el noveno punto es el crecimiento de los ganancias del sector privado. Ha ganado desde 2005 hasta la fecha casi mil millones de dólares de eh, que anteriormente un, el sector privado tenía una ganancia ¿no? de 6 mil millones ahora gana 30 mil millones de dólares el sector privado no solamente ha ganado el Estado boliviano, no solamente ha ganado el sector bueno, agropecuario, el hermano campesino, indígena, el hermano productor, no. También el sector privado. Los empresarios han invertido y han generado su ganancia. Y hemos calculado, según los datos del Ministerio de Economía, son 30 mil millones de dólares. Otro de los aspectos últimos, el tema del, del crecimiento en la agricultura. Ahora mayores hectáreas cultivables, mayores tierras con riego. Claro, el gobierno nacional ha implementado programas, programas de riego en el altiplano, en los valles, fundamentalmente, para mayor producción, seguridad, soberanía alimentaria. ¿Eso qué significa? Mayores ingresos al hermano productor. El gobierno ha implementado ¿no? este último, ya acabo con esto este tema, ¿no? de los 5 millones, aquí en La Paz, 5 millones por municipio programa mi riego. ¿Eso qué significa? Que el, que el hermano Alcalde tiene que invertir en riego en los diferentes municipios, comunidades, para que esa comunidad ya no solamente espere la lluvia, no esté de los a la lluvia, ahora puede regar y producir mucho más. Entonces, eh, también se ha hablaba, por ejemplo, de más hectáreas cultivables. ¿no? Estamos, bueno, nuestra meta final es seguridad soberana alimentaria que Bolivia se abastezca con todos los productos. Y al margen de eso, ¿no? eh, también el Estado boliviano. Pensando en los hermanas y hermanos eh, bolivianas, ¿no? además para reducir la pobreza ha pensado en, en implementar el Seguro Universal de Salud. Con la creación de nuevos hospitales, la generación casi de 8000 nuevos empleos, eso según los datos. Pero el Seguro Universal, ¿a quién le sirve? al hermano gremial, al hermano transportista, el hermano campesino productor, el hermano que, bueno, no tiene probablemente una fuente de empleo eh, formal, como es un servidor público o trabaja en algún, en algún sector privado, es un, es un comercio informal o finalmente comercio independiente, seguro universal. ¿Cuánto se invierte? 200 millones de dólares. Una de las políticas que, bueno, que ahora son rechazados por algunos médicos, pero nosotros, nosotros decíamos desde nuestra federación de la provincia de la sección 18, la provincia de Roma, decíamos, defenderemos, vamos a defender porque había llegado casi a 5 mil, 5 millones de personas Alcalde. que va a beneficiar. 51% de la población así se va a ver beneficiada. Bueno, son logros que este año se ha ido uh, implementando y, y bueno, esto no es, no es una improvisación, esto viene de un plan, plan a corto, mediano y largo plazo. Pues ya sabemos cuánto vamos a hacer de aquí a 5, 10 años, 20, 30, 40 años. ¿no? Y hacia dónde hay que ir. Así. Diputado, ya para terminar, así, cortito, en 30 segundos. Muchos aciertos del gobierno. ¿Los errores? Bueno, en, en errores creo yo erradicar la, el tema de la corrupción. ¿no? Es uno de los aspectos fundamentales que se trabaja no solamente en el gobierno nacional. Tiene que ser implementado esto en toda la estructura del aparato estatal. No es enraizado a nivel nacional, departamental, municipal. Son unos aspectos creo que hay que seguir trabajando. A pesar de que hay leyes duras, pero eso no es suficiente. De corrupciones muy grandes, nos decían, el presidente decía, a microcorrupciones, pequeñas corrupciones. Entonces, eh, bueno, esperamos mejorar eso. Yo veo, por lo menos identifico ese aspecto fundamentalmente. Diputado, muchas gracias. gracias. Que sea un gran año. Igualmente, hermano. Gracias. Diputado Franklin Flores haciendo una evaluación respecto a estos 13 años, casi 13 años de gestión del presidente Evo Morales.